La necesidad de un centro de información e información para promover la justicia social y el desarrollo conjunto, particularmente en relación con África y todo el hemisferio sur, sigue siendo una evidencia cada día más notable. Por tanto, vemos como urgente la continuidad de África Fundación Sur en un nuevo centro de información y documentación sobre África, ciudad más fortalecido por una alianza con la sociedad civil y académica con el objetivo de informar y empoderar, en especial a la juventud, en cuestiones de justicia social, desarrollo integral, democracia y paz en los pueblos africanos. Un centro que sea regenerador de análisis e investigación sobre justicia, reconciliación y paz, capaz de ampliar la conciencia de la sociedad y de fortalecer sus organizaciones y estructuras para implementar una colaboración más justa y ética con los pueblos del sur. Es imperativo analizar las causas profundas del espolio de los recursos y de las nuevas esclavitudes causadas sobre todo por los poderes económicos con el, con el fin de poder trabajar juntos para promover un nuevo sistema más humano, justo y solidario. Sin renovados valores humanos y éticos no habrá regeneración social. No existen países pobres ni personas pobres, existen personas y países saqueados, explotados y esclavizados. Esto se aplica sobre todo a África también. Mientras la sociedad, y sobre todo los jóvenes, no estemos más conscientes y comprometidos, el robo seguirá siendo estructural y endémico. Necesitamos construir entre todos los pueblos un nosotros. La necesidad, pues, de un nuevo Centro de Información y Documentación sobre África Ciudad, fortalecido en alianza con la Universidad, puede llegar a ser un instrumento de justicia social actualizado y eficaz para la educación y empoderamiento, sobre todo de los jóvenes, y de una sociedad más informada, motivada y solidaria con los pueblos africanos. Oye, oye, oye, oye.